Como un hecho nefasto y funesto, calificó Wilhelm Brito, dirigente del Partido a de la Liberación Dominicana, el golpe de Estado de 1963 al gobierno constitucional que encabezó el profesor Juan Bosch, hecho que hoy cumple 55 años. Realmente el pueblo sufrió una gran derrota. Porque un presidente con un sentido democrático que hizo la constitución Avanzada la época, pensando en su pueblo, porque Juan Bosco, eso era lo que hacía, que pensaba en la gente. Y realmente, eh, en combinación, varios sectores, incluyendo la iglesia, la embajada norteamericana, y sectores eh, ricos, como él le llamaba, tutumpote de, de la sociedad, se combinaron para derrocar lo, lo que es y lo que fue. Un gobierno que, que se sacrificaba por la gente, que luchaba verdaderamente por el pueblo. El pueblo sufrió y, y, y, y en consecuencia de ello es que todavía eh, no, no nos hemos eh, eh, ido de, de, de esa gran derrota. Porque un presidente que, que beneficia y que no hay corrupción y que todo aquel que hiciera los malos, eh, las leyes se cumplían realmente, yo creo que merecía la pena mantener ese gran gobierno. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.